Hola gatitos y gatitas, hoy no tenía pensado hacer vídeo, pero pensé, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer un vídeo. ¿Qué puedo hacer con...? ¿Qué puedo hacer con...? ¿Qué puedo hacer con...? ¿Qué puedo hacer con un lápiz? Y empecé a pensar, pensar y pensar. Y con un lápiz se pueden hacer muchas cosas. Con un lápiz puedes dibujar, puedes escribir, puedes enviar... Puedes inventarte un mundo. Después con la goma puedes destruirlo, si no te gusta. Con el lápiz puedes crear muchas cosas. Así que si un día de estos no tienes idea, como yo, que no tenía ninguna idea para nada, pues piensas qué puedes hacer con cualquier cosa. Y este es el vídeo de hoy. Estoy en la cama, así durmiendo, y al fondo es guay, ¿no? Parece un croma. Bueno, pues eso es todo. Adiós.